Hola Deja ver aquí Que no tengo aquí Bueno Después hablamos Ah, buenos días, profe Alabado sea el señor Que lo puso en nuestro camino Jorge Fernando. Buenos días, profe Buenos días, Jorrito no sé si vieron la directa ya con el chucho del chucho. Gladys Pérez, saludos Gladys. Hola. Hola Grady, el libre. Saludos a ti. Hola capucha, está dura la unidad. Bueno, pero, pero eh, es positivo. Primero es una persona muy inteligente, un poco sarcástica. Y tal vez él no tenga Conocimiento exacto de toda mi obra Porque él dice que vi una directa mía Donde yo hablaba de los influencers Pero eh, Eso se le puede Aceptar Porque La primera impresión es así Pero creo que es una persona inteligente Muy buen comunicador Tiene el talento del eso se llama costumbrismo cubano, las personas que hablan así que no tenga la misma concepción filosófica y política que tengo yo no le quita que no sea un buen patriota. Es que es un proceso. Pero creo que sí que la reunión el enlace de la directa hay que mirarlo como algo positivo. Se dio un primer paso y yo sé que todos van a venir a decirme siempre lo mismo. No, porque tú dijiste de nosotros o porque tú hiciste yo aquello. Claro, claro que sí. No, no, yo le agradezco infinitamente. Yo le agradezco infinitamente y es una persona bastante respetuosa. Es un muchacho joven todavía. Está bien preparado, no se le puede quitar. No, tranquilo, no hay problema. Yo, yo, yo, un guerrero tiene que estar preparado para recibir en su cuerpo cualquier herida, de cualquier arma y de donde venga. Yo estoy preparado para eso, pues yo no tengo problema con eso. Yo no sé si ustedes vieron la directa, yo con toda la decencia traté de hacerle entender mi mensaje. Yo le pregunté, ¿cuál es el objetivo de tu trabajo? ¿El patriotismo? Y creo que sí. Monchi, ¿la viste? Sí, maestro. ¿Qué, qué opinión tiene? ¿Qué, ¿Qué sacaste al respecto? Me gusta, coménteme ahí, por favor. Yo la vi positiva, positiva. y Una persona muy preparada. Tal vez un poco celoso porque él no me conoce, no sabe quién soy yo. Yo sé que es difícil. Exacto, esa es la idea. Hay que hacer una revolución dentro del pensamiento de los exiliados. Claro que es positiva y es una persona decente. Él tiene sus cosas. Pero yo lo veo como un factor determinante en la lucha. Porque es una persona Tiene algo que me gustó de él Es una persona Frontal Es una persona frontal Y eso es esencial La sinceridad es la base de todo en esta vida O sea que Merece el chucho un aplauso Al menos yo quedé satisfecho Porque ese es el principio Para que todos podamos ir Buscando la vía para conversar Y él va a ir a conversar porque si él, él en julio 11 fue allí a conversar es porque a él le duele el problema del pueblo de Cuba. Eso se llama patriotismo. Cuando tú sientes dolor por algo, eso se llama patriotismo. He descubierto en ese muchacho un patriota. Claro, dentro de la concepción de la lucha suya. Pero él lo va a ir aprendiendo. Él cuando llegue a su casa, cuando el subconsciente esté en la almohada, él va a empezar a hablar. Y tal vez diga, bueno, creo que fui muy, un poco duro con este hombre. O tal vez, yo sí pienso así, pero este pueblo no merece que yo haga tanto por él. Hay que dejarlo, eso es un proceso. Pero yo encantadísimo. No, no, pero yo... Yo eso lo acepto, yo no tengo problema con eso. Porque es que él dice que yo estoy hablando de los influencers. Pero yo lo que estoy diciendo es que lucha y dinero son enemigos. Ustedes lo saben, son mi público. Y siempre les he dicho, suscríbanse al canal de todos, compartan sus directas, no los abandonen. Eh, Ustedes saben... Ya se rompió el hielo. No, el Chucho es un hombre muy buen comunicador. Y yo creo que él es maduro políticamente, porque él es maduro políticamente. Lo que pasa es que, como te dije, él tiene que aprender a mirar. A él le falta algo todavía. Él tiene que aprender a mirar dentro de esa trama la subtrama, lo que se mueve. Que es lo que impide que se desarrolle la trama pero es una persona muy decente está muy bien preparado sobre todo tiene el arte de comunicar y eso es esencial esta no es la lucha de nosotros es la lucha del pueblo de cuba él tal vez cuando vea las directas más adelante se dará cuenta porque yo hablaba de los influencers sí sí sí sí sí fíjate que él en, en, en algún momento de la directa Trató de, de entrar en un careo con su razón. Yo lo entiendo a él y no se lo veo negativo. Pero ¿qué hice yo? Yo me retraje para hablar con él, para escucharlo. Y, le, y luego le dije, yo le doy la palabra. Y entonces él se asombra y después se ríe. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque yo sé cómo funciona el enemigo y qué quiere el enemigo. Que yo me faje con el chucho que es mi hermano de sangre y de raza. El enemigo quiere que el chucho nomás vea lo que yo dije de los influencers, pero no vea todo lo demás. Entonces yo no me voy a poner en contra del chucho, porque esa es la obra del enemigo. Compartan la directa del chucho, suscríbanse al canal del chucho, apóyenlo económicamente para que el chucho crezca. Suscríbanse al canal de Otaola, del ISR, de todo el mundo. Y déjenme a mí que yo desde aquí les voy a hablar a la guataquita les voy a decir, oye, la prioridad es el pueblo de Cuba. Yo no tengo nada en que todo el mundo se haga rico con su trabajo, ni que utilice la vía del pueblo de Cuba para lograrlo. Pero primero, lo primero, lo primero es nuestro pueblo que sufre. Es todo. Los quiero mucho.